Oh, en serio, que es verdadera esa. Esmeraldas. Pero parece un pedacito de cristal. ¿eh? Es, es cristal de esmeralda. Entonces, eso vale como, como 45 millones. Pues ya usted es rico, entonces. ¿Qué te hace con 30 millones? Un carro de, de poquito. Carro, un carro de, precio. de, de poquita. De, de poco poquita. precio. Un carro se puede comprar. Sí, pero de poco pero, precio. Ajá. Hay bicicletas de 30 millones. Oh, Dios. Ahora dígame usted qué marca es esa cámara que la veo como tan bonita. Esta marca... Eh... Venga, la cambiamos por una. Y en esta zona, estos hombres hacen negocios de grandes, grandes millones porque venden la piedra de esmeralda, que es nuestra piedra preciosa, eh, en bruto, para que sean, pues, ya a los talleres y trabajaban joyos. ¿Cómo cuánto cuesta una como esa? Esta vale 5 millones. Qué belleza, qué belleza. ¿Cuánto dinero tenemos ahí? Aquí hay unos 5 millones. Mil dólares. 1000, 1100 dólares, 1200. Sí. ¿No han prohibido sacarla del país? No, no, no la. Pro... Para eso se hace la remesa. O sea que todavía aquí se consiguen las piedras con sus tiritas todavía. Claro. son como mineros? Los propios esmeralderos. Ellos mismos vienen a vender su propia. Bueno, vamos a ver si. Algunos de esos meralderos nos muestran una? ¿Quién si la compramos? No creo. Sí, le decimos que somos ricos, que nos tienen. ¿Cuánto vale una como esa? Vale 100 millones más o menos. Esa 100 millones? Es de 8 kilates. Pero yo en mi vida nunca he visto ni un millón. Ah, ¿Es una esmeralda nunca? Es una esmeralda. Están en condiciones millones reunidos. ¿Cómo? cómo? Estos son hartos millones reunidos. Aquí es donde y, se, Aquí es el comercio de las meraldas de Colombia. ¿Y usted no tiene miedo que alguien venga y se la no, quiera quedar no, aquí? No, acá los ladrones eh, no se meten. Aquí, noten, aquí, aquí los ladrones son ustedes. Digo, no. No, no, no. no perdón, perdón. Aquí, está perdón. Está lado, aquí sí. no hay ladrones, no. Aquí comercios sí. de ¿no? sí. sí. Y aquí no hay problema con los pillos, ¿no? Estos comercios de meraldas Aquí pueden estar sí. con los, la plata en el Aquí, no, no importa. No hay problema. Yo esto aquí. Todo esto aquí, pero yo no veo policía ni nada. No, nosotros, no. Mismo, somos nosotros mismos. Ah, usted. Sí, ¿Usted claro. es policía? No. no. Es policía, pero ah, ok, doctor. ok, ok. ¿Cómo la ven? Sí. ¿Y de dónde sacan, de dónde sacan esas? De, de muso boyacá. 780 o 790. Muso sí. Boyacá, occidente, Boyacá. ¿Ese de dónde queda eso? ¿Aquí eh, mismo en Bogotá? No, chingira, eso en Boyacá. ¿La reventen o ustedes mismos que la consiguen? Esto es un mercado y eso pasa por mil manos, desde, desde que la explotan hasta, hasta que llegan a... ¿Y no es prohibido sacarla del país, no? No, no la es pro... Para eso se hace la remesa, la importación. O sea, usted la compra, una gente la compra a un turista y la puede llevarse sin problema. Es que si usted compra una como turista, pues sí, pero si usted va a hacer un mercado de miles de millones y un lote grandísimo, pues... Tiene que hacer la exportación. ¿Algetaron ah, unos Compra ¿sí? esta emeralda ahí. No pasa es, más, nada. Es, es más, es que esto yo creo que esto no detectan nada. No. Esa es la chamba, bolsillo. La... No pasa nada. No pasa nada. Que me la regalaron. ¿sabes? Y ya. Eso no, eso es. ¿Y, y todas las personas que están aquí reunidas? Todos somos del mercado la de las esmeraldas Todo el mundo está haciendo negocio con emeraldas. Todos. Y las cantidades de oficinas que hay, eso son altísimas. ¿Y no hay ningún peligro de que algún asaltante venga y le quiera robar su esmeralda. No, acá no, y mucho menos de día acá todos nos cuidamos. ¿Son todos amigos aquí? No, exactamente. Pues ya después de que uno se, se sale de acá ya es diferente. Sí, nunca pasa nada aquí. Y estos son de otro color. Todas son del mismo color, pero así eran como más oscuritas. Estas están talladas. ¿Cómo, pero qué, qué, qué lindas están, sí. ¿Y esas son talladas. Sí. Estas son en bruto, mire. Estas están en bruto todavía. Y esas son en bruto. Oh, Dios mío, eh qué maravilloso. Y usted, ¿cuánto cuánto usted carga ahí de, en, en dinero? Por ahí 30 millones. Y qué, qué usted puede comprar con 30 millones, algo que se pueda comparar, ¿qué usted hace con 30 millones? Un carro de, de poquito Un carro, un carro precio. de, de poquita, de, de poco poquito. precio. Un carro se puede comprar. Sí, pero de poco pero, precio. Pero no una casa, ¿no? No. no. ¿En Colombia no? No, no, no. Aquí no. Ni ni en no. Guajira o en el Chocó, pero sí. aquí en el centro del, del país no. Pero, o sea, se puede montar con su tren. O sea, usted, usted ya tiene su vehículo, <coughs> Claro, no, esto queda guardado acá, en cajillas de seguridad. sí Esto no se lleva para otro lado, solamente aquí ya. Aquí en Colombia, 30 millones vale una, una, una bicicleta. Ajá. Hay bicicletas de 30 millones. Oh, Dios, una moto, una moto ¿Y, y, y un auto como un, un Renault 2022. ¿Y de dónde 30 millones. Ah, eh, le voy a decir, yo vengo de República Dominicana. Uh -huh. y, no, de Montacana no, de, de la costa norte. Putacana Cana queda en el este allá. Muy bonito. Sí, es muy bonito. Yo he estado en Punta Cana. Yo vengo de Puerto Plata. Isla Sabona. Y la Sabana. Tiene un país muy espectacular, la comida es sí. genial. Y aquí también es. La genial. gente es agradable, República Dominicana. Me gusta la comida de aquí también, muy buena. Es muy parecida. Muy parecida. ¿Usted conoce a República Dominicana? Sí. Santo Domingo. Sí, porque cuando vuelva vaya para la costa norte. Perfecto. Muchísimas gracias. Vale, vale. Bendiciones. Gracias. Acá estamos en el Parque Rosario de Bogotá, donde todos estos señores que se ven aquí alrededor están haciendo negocios millonarios con esmeraldas. Algunas terminadas bien talladas y otras todavía en bruto. 1.200 dólares cuenta eso. Pero varían mucho los precios, porque ahorita vi una sí, claro. menos que esa y valían como 30 vale, millones. Al, al color, al cristal, ¿Y sabemos? Y al, y al dueño. Ah, el pues dueño sí, sí, también. Es que eh, a mira, todos no sale el mismo el, precio, precio la esmeralda. Es a todos calidad. no les sale mira, el mira mismo la diferencia. precio. Esta es más chiquita. Más no, calidad. Vean pues la calidad, vean. Miren la diferencia. Ah, ponga una de esas acá. Pero, qué, qué, ¿cuál es la diferencia? Yo la veo pues, toda verdes. No, sí, las veo verdes. No, pero más que, brillante y más de cristal. Todo más todo pura. Todo todo. Esa de allá esa es más, más pura. pura. Más, esta piedra vale 5 es millones, esta sola. Esa sola. Y esta vale 300, 400 mil pesos. Oh Dios, dólares. no diferencia como de 50 a ¿eh? Sí claro, sí, claro, claro la, es la es calidad. calidad. Ellas varían. Y hay de más calidad también. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo yo sé? Yo que soy un ignorante de la esmeralda, ¿cómo yo sé? <risa> tiene tiene que, que, que hacerse asesorar de alguien que sepa, de un amigo. O sea, yo hay? no puedo venir y comprar el yate, no, sí, puede comprar y todo, pero sin saber, ¿no? Es mejor asesorarse. Porque ahorita me enseñaron uno de 30 ah, millones. No. Puede ¿eh? La esmeralda viene de, de un blanco verdoso pálido a un verde fuerte pero con brillo. Esa es la más fina. La que son verde, claro. Son, son esmeraldas de, de más bajita calidad y ellas van subiendo de, de tono, de tonalidad, hasta llegar a un verde bien fuerte. Con cristal, con brillo. Entonces, esas son más costosas. Esas son las más costosas que pueden valer 100 millones de dólares un quilate de eso. ¿Y cuánto usted ha vendido algunas aquí? Ah, por ahí de 10 millones, 20 millones. Todo, todo depende. Pero yo le muestro. Un... ¿Quién es que la compra entonces? Eh, el, el, el, el extranjero, los hindúes, los, los, los japoneses, coreanos, japoneses, coreanos, los chinos, los judíos. Los judíos son los más... Los judíos. Entonces, ellos, ellos vienen a través esta plaza buscando a ustedes. Sí, claro. No, ellos tienen eh, empresas eh, que exportan las piedras, que el edificio queda acá a la vuelta, que se llama Emerald Trade Center. O sea, alguien viene y se la lleva y... Y lo llevan en cantidades Las comercializan, sí señor Pero ellos ya vienen a comprar eh, por, por, por un pedido específico No es eh, No es que No es que vengan y compren todo es Por, por un pedido específico wow, por ejemplo, ¡Qué hermosura! Esa sí que está bella, ¿eh? Sí, y esta vale a 10 millones de pesos El quilate ¿Y esa tiene cuántos quilates? 5.45 pesos Ah, déjame ver, aquí lo dice, sí Sí. ¿Y quién certifica eso? Aquí hay laboratorios que certifican. Entonces, ¿como ¿cuántos millones que vale eso? Entonces, eso vale como, como 45 millones. ya ¿usted es rico entonces? No, eso no es... Eso no... Aquí en Colombia rico es el que tenga más de... Más de mil millones de pesos. Ya aquí, 50, 60 millones de pesos ya no es prácticamente. No es tanto. La plata de nosotros no vale hay, hay, nada. Hay que tener más de mil millones sí. para, para ser rico. ¿eh? Sí. La señora tiene una, Vea. pero esta está más pálida. Mi... Esta es pareja, para pa hacer unos, unos unos aretes. Ah, sí, está muy bonito. Y naturales, porque esas se llaman naturales. Entonces, cuánto vale ese? Estas valen como también $45, o esas $7,68. ¿Y esta si está detenida. Esta se la dejo... No, no esta sé. casi no tiene color esta. 200 mil pesos. Sí, esta, esto ya es una, una joya hecha con esmeralda, vean. Okay. Ah, pero qué, qué belleza, Dios mío. Eso sí que debe valer mucho dinero entonces. Esta vale $2,500 dólares. $2,500 dólares. Estamos hablando de cuántos millones colombianos. Como, ¿Como 12? ¿13? Como 13 millones. Más o menos. Pero eso sí que, sí que vale la pena. eh. Uh -huh. oh. Ahora dígame usted qué marca es esa cámara que la veo como tan bonita. Esta marca... Eh, Venga, la cambiamos por una enredada. TJI, esta vale 550 dólares. Ah, bueno. Cambiemos, ¿De qué parte viene? Cambiémosla Martín. por esta, vea. Pues, 100 dólares esta, 100 dólares, 100 dólares, ¿todas? 100 dólares. todas. Pero esta no tiene tanto brillo como aquella. Cali, ah, pues es que tiene color, es que es. Esas... Vale. Sí. Cambiemos la cámara por esta. Ah, ¿y cuánto vale esa? Pues esta vale 3, un millón de pesos. Pero esta cámara vale 4, más de un 4, millón 4, de pesos. 4, 4, Mira esta. esta vale 550. Ah, o sea, si, por, por, vale 2. Ah, Estaría y y, ah, pero 300 eh, esta, toda esta piedra. ¿Y esa que usted bueno, la pegó ahí? No, no, no, esa es natural Ni esto es como sale la mina Generalda, oh, oh, 900. ¿Esa sí que sale? ¿Y cuánto, cuánto cuesta este? Dos y medio Oh, Dios 300 esta Bueno ¿Cuánto me da? No, si yo solamente estoy <risa> reportando <risa> <risa> Gracias. <risa> No, no, no, no, esta parece un muñequito eso, eso Es una vaina bonita ¿Qué? Es una vaina bien ¿Señor? Es una ah, sí. vaina, es, es una, una vaina bien Sí, 200, mire, vale. tiene su caballo, mire Ah, gracias Tiene esmeralda, bueno. mire, tiene esmeralda Si yo solamente estoy ¿Cuánto me da por estas? Viendo aquí ¿Cuánto eh, me da por ellas? No, que yo no conozco ese negocio, no sé Bueno Pero le agradezco mucho su su atención todo, aquí estamos viendo un negocio absolutamente millonario aquí de Esmeraldas, increíble la cantidad de dinero que hay aquí en los bolsillos de la gente, es increíble, cuánto dinero puede tener la gente aquí en Esmeraldas.